Hola, mi nombre es Carlos Macías, eh, me distingue ser el director general del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, un centro que conocemos en México como CIESAS, por sus siglas. Somos un centro público de investigación que estamos cumpliendo justamente 48 años de vida, este agosto de 2021. Yo quisiera hablarles brevemente de la relación ya larga y fructífera que hemos mantenido con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Y bueno, para llegar a ello, primero les cuento muy brevemente quiénes somos y qué hacemos. El CIESAS es uno de los centros de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México y a estos 48 años podemos decir que se ha posicionado como una de las instituciones líderes en, en el área de ciencias sociales, en humanidades, en el país, y en gran parte de América Latina, en Centroamérica, en lo básico. Desde su fundación, nuestro centro se ha distinguido por atender con puntualidad los dinámicos procesos sociales, culturales, que han acompañado a nuestros países justamente desde la década de los 70, una época de grandes cambios y redefiniciones institucionales en América Latina. El CIESAS fue fundado por antropólogos reconocidos, eh, y muy destacados, eh, de la década de los 60-70, por ejemplo, Gonzalo Aguirre Beltrán, Guillermo Bonfil Batalla, Ángel Paler, entre otros. Y es en esa década de los 70 que CIESAS coloca en primer plano la actividad de los estudios antropológicos en el país. Eh, esta actividad sustantiva de investigación del CIESAS, si bien se ha inscrito en la in en investigación aplicada, con proyectos de investigación sobre regiones concretas, también se ha distinguido por haber contribuido a generar nuevas conceptualizaciones en el ámbito de la antropología, la etnohistoria y la lingüística, entre otras disciplinas, al plantear nuevas preguntas al presente y al pasado de un, desde una perspectiva de carácter antropológica, histórica, cultural y lingüística. Si esas tiene 11 posgrados, eh, tiene maestrías, Doctorado está presente en siete regiones del país, en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Jalapa, en Oaxaca, en San Cristóbal de las Casas, en Mérida y en el norte del país, en Monterrey. Pero vamos en cuanto a nuestra relación con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Claxo, podemos decir que nuestra historia de colaboración, como mencionaba, es larga y ha sido muy fructífera. Los espacios de colaboración entre CLAXO y CIESAS han sido variados desde el ámbito de la propia formación de jóvenes, la investigación, la divulgación y la publicación de resultados de investigación. Nos consideramos privilegiados como CIESAS por tener como contraparte a CLAXO, por haber podido desarrollar un conjunto de actividades de vinculación que no solamente han podido impulsar la formación de nuestros becarios, sino que también nos han permitido acceder a un público de lectores interesados, más, cada vez más amplio, lo que ha podido lograrse a partir de una mayor propagación de nuestras actividades sustantivas. Esta proyección latinoamericana que posee Claxo nos ha acercado con frecuencia en planos muy diversos, comentaba, ya sea en el rubro de becas, en los concursos para promover la investigación social entre los jóvenes, en programas de estudios, en seminarios compartidos, en cursos, en grupos de trabajo, entre muchos otros planos de actividad. Por ejemplo, algunos de nuestros estudiantes han podido acceder a las becas que se ofrece bajo la denominación CONACYT-CLACSO también nuestros estudiantes e investigadores han, han podido participar en concursos de becas para proyectos de investigación. Y entre los programas que solemos eh, participar, eh, nuestra comunidad dentro de las convocatorias que emite CLACSO eh, mencionaría el programa de estudios sobre la pobreza, mencionaría el concurso de juventudes y movimientos juveniles en América y el Caribe, del programa de becas Claxo asdi de la promoción de investigación social. También mencionaría el concurso de Claxo ola eh, denominado eh, 30 años de democracia en América Latina, procesos de cambio, logros y desafíos. Y de modo particular, hemos podido participar en la convocatoria para el seminario virtual del marco, espacio, formación virtual de la red de CLACSO, que desarrollan los posgrados en ciencias sociales. Estas propuestas han incursionado en diferentes temas y en particular en el marco de grupos de trabajo de Claxo. Y en el ámbito de publicaciones, qué decir, nuestros investigadores han podido publicar en el sello de Claxo temas tan diversos que incluyen eh, problemática de, la comuni de comunidades indígenas, eh, temas sobre religión, la juventud la autonomía indígena, el tráfico de drogas, eh, temas asociados con la familia, entre muchos otros. Por todo ello, eh, nos complace, nos, nos congratula mantener y extender esta amplia colaboración habitual con nuestro aliado académico latinoamericano, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Muchas gracias.